Bueno, vamos a empezar con el sorteo del de día de hoy, que es punto .7 Sparks, Cortesía de Spartaco. Vamos a dar el full screen. Ya la lista está más corta cada vez. Estos son los que van a calificar para el sorteo del día de hoy. Muchísima suerte a todos. Le damos el full screen. Ni me acuerdo si es ya fue la media hora o no. Estoy editando videos. Se este me fue el tiempo ahorita. Mucha suerte a todos. Punto 7 Sparks por el día de hoy. Y le damos a la rueda. A ver si se escucha el sonido. Ayer no se escuchó nada. No sé por qué. ¿Quién es? ¿Quién es? Santino Cross. Muchas felicidades, Santino Acabas de ganar .7 Sparks. Spartaco fue el que regaló esos .7 Sparks. Ahorita mando el mensaje en el Discord para que se comuniquen y se pasen los Sparks por una semana. Mañana tendremos una propiedad en Brooklyn. Que fue nuestro primer barrio latino cortesía de Acasha. Este primero va a estar muy bueno, muy muy bueno mucha suerte otra vez a los siguientes jugadores mañana y gracias a todos por participar